Buenos día. días. Buen día. Buenos días a esa trilogía, esos ilustres, esta bella dama. El licenciado Miguel Martínez le, le Buen le, día, le profesor. Habla. Hola, Hola profesor. profesor, ¿cómo está usted? Buen día, buen día. Eh, yo le estoy eh, llamando para precisar: si ya si han leído unos, unos mensajitos que he enviado y unos videos, se referente a una realidad que es un pandemonio en que estamos viviendo. Los moradores, lo que hacemos vida para acá, salida a Villatatar maderera de moya, dos, tres veces al día, una, dos, tres, cuatro patanas, de manera simultánea, bajando madera, blot, cemento, varilla. Ahí entonces también confluye con una venta de de, de losas, que está casi frente al Politécnico, pero más abajo han puesto una, una empresa también, que no sé si es la de señor Almón. Óigame. Eso es un desastre total. 15 y 20 minutos de, de tapón y, y a que le toque una emergencia con un paciente. ¿Qué va a pasar ahí? El viernes de la semana antepasada, decía yo en el mensaje ahí, hubo un camión cargado de arena que le llevó el guardalodo a un jizzito, a un jeep pequeño lo, se lo arrancó. Eso es un dolor de cabeza. ¿no? Yo creo que la gente debe estar haciendo sentir porque tristemente estamos... Huérfano, cuando usted le toca un tapón sin aire acondicionado, por suerte mi vehículo tiene buen aire, para el que le toca sin el aire, pero repito, con una emergencia, con un paciente, con un herido, con una persona que tenga una afección de salud. Para que vayan haciendo seco de eso, pues yo soy de lo que voy a hacer un movimiento para ver qué salida se le busca. Eso Usted se acerca ahí, ojalá usted pueda pasar. Profesor. Maderera, maderera de moya, están construyendo dentro enormemente, grandes edificaciones para ellos, pero parqueo ninguno. Tienen ahí tres negocios a la vez. Uno que es el depósito de blog y cemento, uno que es maderera al frente y todo lo que es ferretería. Bendiciones, Profesor, muchísimas gracias. Una preguntita. Sí, si le escucho. Eh entiendo que es el departamento de tránsito y la DGCET que deberían de alguna forma hacer que funcione o sea si sí, sí, que... nosotros como comunidad acá vamos vamos a hacer una comisión para acercarnos al ayuntamiento y a, a las instituciones correspondientes para ver qué va qué van a hacer con nosotros profesor Porque es triste lo que se está dando profesor ese ese, ese, ese es el negocio propiedad de Manuel verdad sí. Manuel de Múnich. Sí, sí sí señor pero eso es, oiga mire ven, Ustedes se han acercado a él, porque Manuel sí, sí. es una persona que yo conozco muy bien y sé que es una persona eh, de, de oído abierto, o sea, no es un troglodita, no. Manuel es una persona abierta que puede conversar con ustedes. Y quizás los problemas que pudiera provocar eh, eh, lo que está pasando ahí, quizás si se pone un poquito de atención para evitar los tapones y esa cosa se pueden ir resolviendo sin necesidad de llegar a otros niveles. Eh, digo, es una sugerencia que le hago porque conozco el personaje. No, no, no, muy muy muy importante, se le agradece la sugerencia. Con Manuel. Es que la población se siente afectada, nadie nadie dice nada. Pero cuando tú ves la realidad, cuando tú ves más allá, porque yo, repito, yo ando en un vehículo, mi vehículo es confortable, ando en un buen vehículo, pero corro el riesgo de ser investido conjuntamente con eso Unos vendedores de fruta que están frente a frente al Politécnico y otro más acá, más arriba. Entonces sí. la gente para, se parquea a comprarle a, lo, a los benditos frutas sí, Eso es increíble. Entonces, a mí me pasó recientemente. Dijeron, bueno, me dijeron que anteayer que anteayer invirtieron uno de los vendedores, un motorista, sin querer, de manera... Sí, a mí me pasó recientemente, profesor. ¿Te oye? Señor. Que me pasó recientemente. Yo iba detrás ¿Sí? de un motorista que se paró de un pronto a comprarle a un vendedor que estaba a la derecha, precisamente para donde Manuel iba yo. Yeah. <risa> pues justamente. Yo es una realidad Increíble. que se vive día a día. Y es dos y tres veces dos camiones. cemento bueno. madera, eh, los llamados sepeques es un desastre. Bien. Gracias. Bueno, gracias, bien, profesor. Buen Miguel Martínez. Muchas gracias. Vámonos a una llamada, otra llamada. Adelante, buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Adelante. Sí, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor. Yo soy también afectado, porque nosotros somos, vivimos por aquí, somos de la Junta de Vecinos, y están destruyendo prácticamente todo lo que nosotros hemos construido con mucho sacrificio. Eh, la acera lo contiene un parquecito que nosotros eh, logramos con mucho sacrificio pues todas esas paticas y todo pues la está destruyendo en nombre de Isidro Paulino bueno, gracias Isidro muy bien debe de unirse la comunidad y pueden bien. ir donde Manuel como dice Amado que claro, es una persona yo, muy afable muy, muy, muy exacto sea, que podrían llegar a algún acuerdo, Amado bien, vamos a la pausa señores regresamos en breve, no se vayan sí. todavía queda más contenido del programa